Pero también la empresa pública, no la sociedad, la empresa pública, escudándose muchas veces en eh, los eh, secretos o la confidencialidad de determinadas cosas, niegan la información. Y eso ha pasado con el Parlamento. ¿eh? Mm. ¿Ah? Cuando eh, se quiere ejercer ese control republicano de exigirle a la empresa pública que rinda cuenta de lo que está haciendo, se grimen razones de confidencialidad o de competencia que no existen para ocultar información. Y eso también atenta contra la gestión y contra los controles. Yo decía hoy competencia, el segundo componente fundamental sí. son los controles, los controles cruzados, los controles que tienen que ver con gobierno corporativo, los controles de un buen regulador que realmente controle y que sancione cuando no hay a ningún Ajá. tipo de sanción, y hay un control que po por ahora no se está hablando en Uruguay pero el mundo está yendo hacia ahí que es, hay un concepto, a Hughes quizás le gusta que es el de compliance sí, y uh -huh. a mí el anglicismo no me gusta usar uh -huh. pero su traducción de cumplimiento es muy reducida sí. abarca muchísimo más que las empresas públicas van a tener que ir hacia ahí que no es solamente tener un oficial de cumplimiento que revise eh, el control del lavado de activos financiamiento del terrorismo, tiene que ver con control de gestión tiene que ver a dónde va cada peso público que se usa en la forma que se usa y cómo uh -huh. se usa y por qué se toman las decisiones. Todo eso que es establecer barreras de defensa, de eh, controles dentro de la administración para que haya realmente saber a dónde uh -huh. va cada, cada peso, eh, eso uh -huh. no, está, no está en la agenda y es lo que debería uh -huh. estar de acá al futuro para Bien. las empresas. Hoy lo que decía,